Ok, en la sociedad tú puedes elegir, o te esclavizas o existe el amor, yo elegí el amor propio, por eso llevo mi cabello tal cual como lo llevo, porque en algún momento no lo acepté tal cual y ahora me ha traído tantas, pero tantas alegrías y tantas, tantas aceptaciones a mí misma, que llevarlo así es el mejor, el mejor accesorio es mi cabello.